Bueno, eh, buen día, muchísimas gracias por la invitación a Griterris, a Linta, eh, a Cristóf, que es mi director del CONICET y, y mi maestro de alguna manera en muchas cosas. Eh, muchas gracias Silvi, un gusto. Eh, la verdad que creo que lo que voy a intentar presentar, que es una metodología en cartografía social, eh, tiene bastante que ver con el método que presentó Silvi. Nosotros somos parte, yo soy el coordinador de una cátedra libre de cartografía social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y eh, desde ese lugar hace cinco, un poco más de siete años ya, eh, nos hemos dedicado a intentar también desarrollar un método eh, el cual ha tomado este nombre. Donc, Juan Manuel remercie pour l'invitation d'Agriteris et de l'INTA et remercie à Sylvie de l'exposé de sa méthode. Il dit j'ai développé une méthode en cartographie sociale qui a une relation en un rapport avec ce qu'a exposé Sylvie. Nous sommes un groupe, je coordonne un groupe, une chaire libre de l'université de Patagonie. Eh, San Juan Bosco y hace 7 años que trabajamos juntos para desarrollar una método Bueno eh, cartografía social no es algo que inventamos nosotros en Patagonia, ni mucho menos es un método que sobre todo se trabaja muchísimo en algunos lugares en Argentina pero más que nada en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, en Colombia, Ecuador y y eh, que tiene diferentes modos de enfocar. A lo que a nosotros eh, nos ha preocupado, quizás, yo soy geógrafo, eh, es cómo comenzar a contar diferentes modos de, de experimentar el territorio en un mundo en donde el territorio además se experimenta desde diferentes lugares, no solo y cada vez menos caminando, sino a través de... El, este, los medios de comunicación, de la perspectiva del otro, y eso genera grandes esquemas sobre el territorio que pocas veces compartimos, pero que muchas veces nos genera un juicio sobre lugares unos u otros. ¿no? Eh, a partir de ahí empezamos a pensar estas metodologías de trabajo. Donc, il dit la méthode de cartographie, on ne l'a pas inventée nous, en Patagonie. C'est une méthode qui s'est beaucoup développée, notamment en Amérique centrale et en Équateur, en Colombie. Et c'est une méthode qui part du fait qu'on peut expérimenter le territoire et l'espace depuis différentes euh, Moyens, eh, les moyens de, moyen de comunicación diferentes, des expériences que son diferentes, y que finalmente, on partage certaines cosas y que d'autres choses génèrent des jugements eh, propres. Bueno, hay algo muy relevante en el trabajo que abordamos que es eh, la idea de mapear lo invisible o aquello que no se ve en el texto cartográfico. Nosotros partimos de la idea que cartografía es un texto y que en cartografía social vamos a trabajar a partir de una construcción que es colectiva pero además es intertextual donde nada, no solamente el mapa sino el habla el cuerpo el debate el, diferentes situaciones de conflicto en el proceso constructivo van a generar un gran texto un otro texto eh, la idea es que a partir de ese intercambio de experiencias que se genera en el proceso productivo cartográfico, se generen otros nuevos sentidos, otras nuevas ideas sobre el territorio que experimentamos. Eh, lo que parece importante en esta c'est es poder cartografiar lo que es invisible. La cartographie, c'est un texte et dans, dans ce cadre, il est un texte collectif et donc qui implique ce qu'il appelle une intertextualité. Euh, ce qui s'entrecroise, ce sont pas seulement des graphiques, ce sont des, euh, des expressions, des façons de parler, les corps aussi qui s'expriment au moment de dessiner, d'interagir, les formes de débat, les conflits qui émergent todo eso contribuye a escribir un nuevo y grand gran texto que permite des échanges y, sobre todo, la generación de nuevos sensos que nos a las cosas, y, en relación con el territoire dont on a tenemos la experiencia. Bueno, eh, el, el método de trabajo, nosotros ahora vamos a presentar cómo se aborda en otros eh, lugares, es un proceso también que está en construcción eh, y por eso va a tomar diferentes perspectivas de acuerdo a los núcleos teóricos que cada grupo vaya desarrollando. Eh, nosotros trabajamos eh, sobre un proceso siempre colectivo y eh, donde cartógrafos sociales son aquellas personas, trabajamos sobre la idea de sujeto, que van a abordar una problemática y construir un mapa eh, a partir del de disenso, del conocimiento de la experiencia y del cruce de, esos, de esas instancias para ponerlo en práctica eh, en un proceso nuevo. Es decir, para simplificarlo, la idea que sostiene la cartografía social es la misma idea de diferentes nacionalidades a construir una pared, cada uno con su técnica y su modo de hacer paredes. En definitiva, al terminar esa pared, tienen que haber discutido cómo se hace, cómo colocamos los ladrillos, hacemos las mezclas, y finalmente todos van a saber más de todos y de otras técnicas. ¿no? Y ese es eh, el fenómeno que se intenta reproducir. Eh... <coughs> De et, pardon, la, la méthode de, de travail que nous mobilisons dépend bien sûr, de, pour chacun, en cartographie sociale, donc il n'y a pas une cartographie sociale, mais ça dépend finalement du cadre où on met l'accent dans le cadre théorique. Pour nous, c'est toujours un processus collectif qui se développe de façon centrale sur l'idée de sujet, le sujet social, c'est-à-dire ces sujets sont capables d'élaborer une carte, ils sont aussi capables d'apprendre à partir des désaccords, de leurs désaccords. Euh, et il fait une analogie en disant, on pourrait imaginer que ce sont différents maçons qui vont élaborer tous un même mur, même s'ils ont ex des expériences différentes. Et donc, à partir de cette élaboration, ce qu'ils vont apprendre aussi, ce sont apprendre sur eux-mêmes, sur les autres, et sur les techniques qui leur ont permis de construire le mur. Bueno, en Amérique latine, eh, sobre todo hay dos enfoques muy fuertes que lo vamos a comentar muy rápidamente eh, que se basan en la teoría crítica y eh, también una cartografía social descriptiva que surge sobre todo y tiene otros nombres como cartografía subversiva, participativa, mapeo colectivo eh, que tiene que ver también con mapear lo invisible tanto por la cartografía tradicional o también llamada hegemónica, generada por los institutos geográficos militares o nacionales, y eh, por esas omisiones de objetos o eh, énfasis en determinados otros objetos geográficos que dejan de lado, enfatizan, colocan fuera o dentro de un límite a partir de una determinada subjetividad de esos constructores de cartografía. Eh, entonces, tanto en la Amazonía, como en, también en la Amazonía de Colombia, o en algunos eh, lugares de Costa Rica, Panamá, con colonias de pescadores, se ha desarrollado muchos de estos trabajos y pueden encontrar eh, que tienen que ver con mapear recursos, mapear dónde se generan eh, circuitos productivos, cómo comercializar, etcétera, y ahí en esa cartografía se va... Haciendo visible todo eso que no está visible en ninguna otra parte. Entonces, nos apoyamos en euh, dos démarches très fortes: euh, una théorie, la théorie critique, y euh, ce qu'il qu appelle una une cartografía euh, participativa, subversiva où il y a un dépassement des cartographies euh, classiques et hégémoniques des instituts euh, officiels, cartographiques, euh, souvent euh, instituts euh, militaires, où euh, ont été définies, en fait, euh, les choses qu'on laisse de côté, ce, ce sur quoi on met plutôt l'action. Finalement, tout est euh, bien sûr déterminé depuis une certaine sub subjectivité. Ces approches ont été développées en particulier en l'Amazonie colombienne, au Costa Rica, y consiste a rendre visible lo que había sido rendido invisible por uh, los otros modos de representación. Bueno, algunas experiencias que pueden encontrar sobre el proyecto de nueva cartografía social en Amazonia, en Buenos Aires hay un grupo también que seguramente varios conocen, los iconoclasistas, que trabajan también sobre mapeo colectivo crítico y sobre algunos también conflictos ambientales, que alguien consultó eh, recién. Y luego también muchas experiencias en Centroamérica sobre eh, comunidades de pueblos originarios y de pescadores, etcétera que van mapeando ese tipo de cuestiones que mencionamos recién. Juan uh, Manuel nos da un poco la origen y la origen de terrain y de experiencia de proviene la cartografía social. Uh, qui son donc, des cartographies colectivas críticas, provienen de América Central, de gente que han trabajado en diferentes tipos de situaciones, de comunidades locales, comunidades de pêcheurs, uh, Iconoclaciste. ¿cómo? Iconoclacistas. No, no sabía si lo habías nombrado. Bueno, eh, esas, resumiendo, también ahí hay algunos autores que podemos consultar en función de esos desarrollos en América Latina. Nosotros comenzamos a trabajar con un grupo que mmm, trabaja el método cartográfico, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el método de investigación cartográfico, y hemos generado, creemos, desde nuestra perspectiva, una otra manera de hacer cartografía social que no tiene tanto que ver con el enfoque crítico ni ese otro enfoque descriptivo. Le llamamos eh, cartografía gaúcha, gaúcha o geografía de grupos que están en La Plata, en Pelotas, que es el sur de Brasil, y nosotros en Patagonia, y bueno, esa palabra un poco nos unía. Donc il présente euh, maintenant le travail plus particulièrement de son groupe qui est finalement une autre façon de faire de la cartographie sociale euh, différente de l'approche critique. Qu'ils ont appelé une méthode de géographie gaucha parce que c'est ce qui semblait les unir le plus depuis euh, le groupe qui est situé au Brésil dans la localité de Pelotas, jusqu'à eux en Patagonie. Bueno, estas son las tres cuestiones que nos implican dentro de esa pesquisa cartográfica, que es un método de investigación que toma sobre todo la Escuela Psicoanalítica Carioca y que empieza a abordar algo muy similar a lo que es la investigación-acción, eh, sobre todo, y para simplificarlo, es la noción de acompañar procesos de investigación y también en algunos momentos implicándose. Esto tanto desde una perspectiva de investigación como de intervención social, porque también trabajamos con eh, trabajadores sociales y muchísimo hemos desarrollado esto. Eh, la otra idea es la idea de experiencia, por eso quizás nombré varias veces la palabra, y la, la, la noción de plano común. Esta noción de plano común a nosotros nos hizo apartar un poco de los otros modos de, de trabajar en cartografía social porque es la, es la construcción de un espacio en el cual varios sujetos transitan pero padecen de modo diferente. Eh, la analogía podría ser eh, un subte o viajar eh, o en un colectivo o algo que muchos sujetos de diferentes lugares experimentan. Y entonces, a partir de la puesta en común de estos objetos geográficos que experimentamos eh, de diferente modo, y, pero aparentemente son los mismos ante una representación, lo que vamos a poner en juego es la diferente experiencia de cada uno de esos sujetos ante el objeto y finalmente esto de saber con el otro que es muy tiene que ver mucho creo con lo que estábamos escuchando con Silvi y no saber sobre lo otro el otro ¿no? finalmente la idea de producción lo que creemos es que no hay una realidad a representar eh, la cartografía social tal como la planteamos nosotros es producir una nueva realidad a partir de diferentes realidades y negociar esas realidades, esas experiencias y esa multiplicidad en un nuevo consenso o quizás también a veces hasta en un nuevo conflicto. Donc, et il dit finalement, par rapport à la méthode, il y a un peu trois, je ne me rappelle plus son mot exact, mais questions ou piliers. Finalement, le premier, c'est celui d'une recherche impliquée euh, qui prend ses origines dans une psychoanalyse apparemment de brésilienne qui consiste à accompagner euh, et, et euh, concevoir la recherche dans l'implication et dans l'intervention sociale. Ça, C'est un premier pilier. Le deuxième c'est finalement le pilier de l'expérience c'est à dire c'est la construction de ce plan euh, de cet espace commun qui est la représentation d'un espace où tous les sujets transitent bien sûr tous ils donnent l'exemple du métro mais euh, entre guillemets en, en subissent différemment les conséquences donc ils se retrouvent tous à, à finalement ils vivent tous bien dans ce même objet dans ce même espace mais ils vont en faire des représentations très différentes Donc ça, c'est le second pilier et le troisième, c'est l'idée euh, de ne pas euh, générer de la connaissance euh, sur les autres, mais avec les autres et euh, notamment de l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, mais qu'il y a bien une multiplicité de réalités qui vont être mises en exergue et qui vont pas, qui peuvent conduire à un nouveau consensus ou finalement à la génération de nouveaux conflits. Euh, Bueno, algunas de esas nuevas influencias están dadas por la idea de, de, que están aquí, presentadas, que es de pesquisa cartográfica de Castrú, Pasos, La, la Deriva, eh, tanto de Debor como Carelli, que es un, también un arquitecto italiano, la propuesta de intervención de Alfredo Carballeda, que es un autor local, y la idea de cartografía de Deleuze y Guattari. Y ahí, por eso, esa clínica que él aborde en donde eh, Deleuze y Guattari com, eh, empiezan a transitar un proceso que para nosotros es central en, en, en cómo trabajamos en cartografía social y voy a comentar por qué. Eh, ellos en la clínica hicieron un experimento que fue muy famoso en los años 60, en donde generaban intercambio de roles, de experiencias a partir de las funciones que estaban dadas dentro de la clínica. Es decir, médicos, internados, eh, los, eh, personal de la limpieza, enfermeros. En un momento esos roles había que cambiarlos. Ese momento de cambio lo que generaba, según ellos, es también una especie de revolución micropolítica en donde cada sujeto que comienza a experimentar el papel o ese lugar del otro, también comienza a padecer, a entender... La, eh, los porqués o razones del actuar también del otro desde ese otro lugar. Entonces, cuando eh, finaliza y vuelve el escenario eh, a un, o cambia a un nuevo escenario, ya hay una nueva instancia, hay una re, nueva realidad experimentada que cambia la noción sobre esa realidad general supuesta. ¿no? Hay un, se va a... a se, se, se completa una producción inacabada, pero eh, se profundiza en el intercambio de experiencia. Entonces, acá nos da las influencias intelectuales del método, donde. Ah, perdón. Eh, <risa> <risa> Euh, donc ici il nous donne en fait les influences intellectuelles euh, qui euh, inspirent en fait leur, leurs travaux sur la cartographie sociale euh, donc avec euh, les philosophes Deleuze et Gattari sur lequel il insistait après euh, un acteur local comme Car carvagé Deriva, Debord et Carrieri, il nous dit que ce sont des architectes et ensuite il nous montre justement une, une clinique où on, tra on travaillé, on fait un travail Deleuze et Gattari dans les années 60 où ils ont tenté Euh, de générer des, des, des, un jeu avec échange de rôles entre les médecins, euh, les patients, le personnel euh, de, de, de la clinique et euh, ce qu'ils ont donc créé, c'est ce qu'il appelle une révolution micropolitique où chaque sujet a pu euh, percevoir, euh, voire comprendre mieux le pourquoi de l'action des autres et ensuite quand ils reviennent. O escenario, o método de construcción de escenario, y se genera una nueva capacidad, una nueva realidad, una nueva forma de construir la realidad. Bueno, y acá quiero eh, remarcar algo muy importante: donde para nosotros el principal producto no es el mapa el producido, el dibujo el que se genere grupalmente o colectivamente, sino que es el propio proceso en la discusión, el cambio, en la perspectiva generada grupalmente y eh, esos otros nuevos textos que puedan ser producidos colectivamente. Ahí nosotros tenemos algunos supuestos que siempre vamos modificando eh, porque por lo menos en las experiencias en Argentina, en Brasil y en otros lugares que hemos trabajado, eh, hay un, eh, una fuerte... ...resistencia a comenzar a trabajar una cartografía desde eh, la perspectiva singular... ...de cada sujeto que comienza a dibujar. Ahora yo voy a contar que nosotros no usamos un mapa base, trabajamos sobre una hoja en blanco... ...y por eso se genera este problema. ¿no? Entonces la idea de que todos somos cartógrafos, todos hemos dibujado, casi todos hemos podido dibujar desde niños... Esta idea de que somos productores también de ese territorio que habitamos y eh, que finalmente de la instancia de cartografiar nos hace saber más acerca de las otras nociones y miedos, este, gustos sobre el territorio. Eh, hay otra cosa que también está dada a partir de la idea del límite, cómo se construyen los límites los límites hegemónicos, oficiales, y hay otros tipos de límites que son invisibles, esos límites también intentamos dibujarlos y al mismo tiempo eh, consideramos esta idea de que en el, en el gran complejo de nociones de qué es territorio, para nosotros también es, es además de poderes, es en memoria, acerca de los cambios, es el deseo que es también esta Está dentro de la perspectiva, y es eh, padecimiento y proyección. Donc il dit dans, ce, dans cette méthode, la carte n'est pas le produit. En fait, le produit c'est le processus par lequel on arrive à la carte, les discussions, les échanges, les nouveaux textes que ont été produits dans le processus, mais pas la carte finale. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir, il dit, dans les expériences qu'on a eues au Brésil, en Argentine, la résistance qu'il y a depuis un sujet à élaborer ou à rendre visible sa propre carte. Et pourtant, on est tous des cartographes, parce qu'on est tous producteurs de l'espace où on vit, où on travaille. Et d'ailleurs, là, il précise, quand il fait dessiner les acteurs, lui, il n'utilise pas un fond de carte, en fait, il utilise une page blanche. Euh, donc... Sur lesquels se matérialisent ou sont représentées les euh, différentes perceptions du territoire, les peurs, il dit, les envies qui sont projetées sur le territoire, les limites invisibles aussi, on tente de les dessiner parce que les limites sont des objets de pouvoir et de dispute, euh, sont le reflet de, de souffrance et de projection des sujets. Bueno, entonces para resumir, y ahora vamos a pasar también a cómo trabajamos, como en la segunda parte también de la presentación, eh, esta idea de intentar de construir el proceso de producción cartográfica tradicional, es decir, siempre pensamos para dentro del, de la idea de construcción metodológica, ¿no? cómo se construye el mapa para poder construir otros mapas, y ahí está la idea de la salida del calco, eh, del salido de la mímesis de reproducir eh, un texto sobre el otro, es decir, también habría una posible discusión de dar, hay un autor muy interesante estadounidense, Brian Harley, que dice que de los pocos textos que son casi indiscutibles o muy pocos discutidos son las cartografías, ¿no? son textos casi obje, eh, aparentemente objetivos que demuestran una supuesta realidad, pero detrás de eso hay toda eh, una instancia de omisión, de, de intencionalidad que queda oculta. Esto, bueno, trabajar con el otro, siempre crear el dispositivo que vamos a ver ahora con el, eh, la comunidad local en un proceso de ida y vuelta que tiene una duración de tiempo también bastante extensa, eh, producir... Eh, mecanismos de traducción de texto, es decir, entre las intencionalidades locales, objetivos y los mecanismos que nos van a permitir eh, mapear, que ahora vamos a ver cuáles son, eh, construir a partir de la diferencia y la experiencia y la, y la intertextualidad. Eso es la base más fuerte que vamos trabajando. Donc il dit voilà nous allons maintenant voir la, la méthode qui consiste à la construction de la carte mais en sortant de l'idée du calque euh, de reproduire en fait les cartes existantes il dit les cartes sont euh, de tous les objets qui sont produits de tous les textes qui sont produits certainement les, les objets les plus indiscutés et, et, et je ne veux pas dire qu'ils sont indiscutables parce qu'ils reflètent des intentionnalités ils sont le produit d'omission Euh, volontaire donc euh, euh, c'est pour ça que donc il reconstruit ses cartes avec toujours la communauté locale en essayant de produire et traduire un texte à partir euh, donc des, des différences des différents points de vue, des expériences des sujets et de l'intertextualité c'est ce qu'on va voir maintenant bueno, entonces ahora vamos a ver cómo eh, hemos implementado, cómo abordamos el territorio de cartografía social. Eh, como dijimos, vamos trabajando siempre sobre tanto procesos de intervención social como suelen hacer los trabajadores sociales en instituciones, en organizaciones sociales donde hay procesos de intervención que ya están en marcha, como en otros procesos de investigación que a veces adhieren a procesos sociales que están en marcha y que probablemente estén investigando. Entonces, la gran palabra ahí sería acompañar el proceso. Eh, por eso es toda la situación de planificación, de generación del elemento de traducción que vamos a ver a seguir, y la devolución conforma un gran dispositivo que es coproducido con tanto la comunidad, con quienes tengan la intención de abordar un problema, eh, como con el grupo que va a coordinar. Todos sabemos de alguna manera, la posición es, todos conocemos el territorio eh, de diferentes maneras, pero no hay una jerarquía en, la, en el conocimiento y el saber del, del territorio. Es decir, un taxista no conoce más ni menos que un especialista eh, en desarrollo territorial o en cualquier cuestión eh, sobre una ciudad. Son conocimientos diferentes que pueden ir eh, coordinados, pueden ir coproduciendo algo nuevo. Donc le, la método es una método de intervención social, es decir, es un proceso de acción y hay Et pas seulement de recherche et donc il y a un, un mot important qui est le mot accompagné. la planification, la, dé, la, la restitution, la réunion de restitution, etc. Tous les éléments du dispositif sont coproduits entre la communauté locale et le groupe de recherche. Et aussi un principe important, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le savoir des acteurs participants. Un taxiste, par exemple, dans une ville a... Euh, a saber, todo tan legítimo que un chercheur, un arquitecto o los otros euh, intervenientes en el proceso. Bueno, y eso que vamos discutiendo con la comunidad local es cuál es el objetivo ese que vamos a trabajar, con quiénes, qué grupos, si son grupos de diferentes edades o vamos a trabajar con una escuela y también abordar problemáticas en la casa, dialogando con sus padres o abuelos etcétera a su vez también se va a trabajar con ellos en qué espacio se va a generar el taller esa instancia por qué ese espacio ese espacio a veces genera conflictos algunos quieren ir a algunos lugares otros no quieren ingresar etcétera y todo eso se va trabajando como parte del proceso Donc, ce qui est dans le dispositivo ensemble ¿Cuál es el objetivo? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Y en qué espacio? ¿Y por qué este espacio? Bueno, acá hay dos elementos centrales que eh, introducimos en la metodología, que es el trabajar en el suelo y eh, sobre una hoja en blanco. ¿Y por qué? Porque algo que vamos a sistematizar y vamos a ver en las siguientes filminas, es que el trabajo en el suelo nos saca de una situación corporal a la cual estamos acostumbrados en el trabajo, es decir, estar sentados y ver al otro sujeto desde el torso hacia la cabeza y a exponer otras partes del cuerpo de modo de también ingresar en un espacio que nos remite a la infancia. Eh, el, la idea de ir hacia el espacio infantil, dibujar, también habilita otras nuevas eh, libertades o también puede ser timideces que vamos a ir observando en el proceso productivo. La hoja en blanco eh, lo, que, lo que implica es salir de ese proceso mimético y eh, de alguna manera apartarnos del mapa tradicional que alguien antes dibujó para empezar a debatir desde cero cómo es ese territorio que vamos a dibujar a partir de un problema. Entonces lo que nos va a permitir eh, tanto trabajar en el suelo, que es la observación corporal, de, de la dinámica grupal y de los sujetos que van a coproducir el mapa, es en la hoja en blanco cómo pensamos los límites y el espacio territorial. Es decir, cuando por ejemplo decimos y ahora vamos a ver en el derrotero, en nuestra guía de trabajo, vamos a dibujar la ciudad de Chivilcoy, por decir, cualquier lugar. O... Eh, sobre la hoja en blanco vamos a tener que definir qué es ese límite llamado Chivilcoy o Cuenca del Río Colorado, y eso no va a implicar el mismo límite para diferentes este, cartógrafos sociales. Entonces, a partir de esa discusión vamos a generar un nuevo, por eso decíamos territorio. Y al mismo tiempo vamos a poder ir observando esos límites y experiencias que son las que se van a ir reflejando en la producción del mapa. Donc il euh, y a deux éléments au centre de la méthode, déjà il euh, n'y a pas de table, on est sur le sol et le deuxième élément c'est la feuille blanche, il n'y a pas de carte ni de fond de carte. Sur le sol, pourquoi Parce qu'on sort de ces situations classiques de travail euh, où le, le corps est assis, où on voit des bustes et on est dans une autre situation qui nous ramène finalement aux situations de l'enfance, dessinées euh, et probablement pour certains acteurs, ça a un apport important en termes de vaincre une timidité ou une résistance à se sentir légitime dans ce, dans ce cadre là. La deuxième euh, deuxième composante, c'est la feuille blanche, No hay a pas de limite, les limites doivent être définies, discutées, l'étendue non plus, n'a pas n'est pas défini a nous ramène à, et ramène les acteurs à des pour un nuevo euh, espacio de trabajo. Bueno, y acá aparece el gran instrumento que utilizamos que denominamos denominamos como derrotero. Eh Derrotero eh, en Argentina es eh, también un libro que se usa para la navegación, pero también derrotero nos implica la idea de ir hacia un lugar, una derrota, un destino, pero que en ese lugar no hay un camino exacto, sino que hay una especie también de posible deriva, como en la navegación, entonces lo que vamos a generar es una traducción entre el problema territorial al bordar y ese derrotero, ...que va a tomar esa problemática, la va a deconstruir y la va a transformar en, en, en, en una secuencia de objetos... ...y de referencias que sean sistematizables, tanto en el texto cartográfico como en un texto escrito. Es decir, el derrotero es un instrumento de traducción entre el problema y lo que vamos a dibujar colectivamente en el mapa... Le grand élément central de la méthode, c'est donc le, difficile de traduire, elle dérotait, on pourrait peut être le traduire par la, la feuille de route, euh, c'est à dire eh bien, qui ne définit pas un chemin très précis, mais qui permet de, de se projeter, notamment de transformer euh, le problème territorial en une séquence d'objets systématisables qui permet de le cartographier. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de derrotero. El derrotero es eh, una guía que se va a ir conformando con el grupo de, de, de trabajo que vaya a intervenir en Cartografía Social y la comunidad local que está interesada en organizar ese espacio de taller. Eh, entonces, esto sería también muy extenso explicar cómo es el proceso de construcción del derrotero, pero la idea es configurar configurarlo a partir del problema central que se quiere abordar o una multiproblemática. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, tiene la idea de dibujar, por un lado, los problemas y por otro lado, las soluciones en relación a espacios públicos de un barrio en particular. Ahora vamos a ver sobre otros temas que podemos trabajar y esto sería como una síntesis eh, muy ajustada de un derrotero. Lo que tenemos adentro del derrotero, que es esa hoja que está siempre ahí dando vuelta por al lado del, de la hoja en blanco y que también va a, a ser de alguna manera coordinada por una persona que va a ser observadora del proceso, es que incluye tanto al problema como otras nociones de límite. Por ejemplo, aquí dice dibujamos el barrio. Ahí hay varias cosas que trabajamos en derrotero. La primera es la idea de utilizar palabras que sean sencillas e interpretadas por todos. Por ejemplo, dibujamos, porque si las veces que hemos probado con usar cartografiamos, ya parece algo mucho más sofisticado y algunos se muestran más reticentes a abordar esa supuesta tarea. Y la idea de barrio, ¿no? podríamos decir barrio, la ciudad, no decimos cómo se dibuja, sino es ese el barrio, el barrio, blanco, el barrio negro, es la constitución de un límite que va a ser dada en ese momento del mapeo. Y lo que vamos a poder obtener de ahí nosotros, por un lado, es la discusión sobre cuál es el límite y también al seno de los propios cartógrafos, cómo construyen ese límite y poderlo visualizar desde su propia experiencia. Y luego, bueno se podría abordar de diferentes perspectivas, con problemas, ahora vamos a ver, deseos, prospectiva también. Y vamos trabajando en un formato de capas o de layers sobre la misma hoja en blanco. Es decir, tanto de la etapa de construcción del de límite como la del problema o la resolución, la vamos trabajando sobre la misma hoja. Es decir, como para también ir enfrentándonos hasta nuestra, eh, ante la propia producción que se va generando. Es decir, si hubo un problema que dibujamos, luego lo vamos a resolver y con qué objetos que hay en el territorio. Y ahí vamos a encontrar otros nuevos límites que vamos a tener que resolver y se va haciendo cada vez más complejo. El le, le derrotero, en fait, es esta feuille de route, es un guide que on construit a partir del problema central que es detectado. C'est ce qui permet de passer de la construction du problème à, euh, à des solutions, à imaginer des solutions. Ils donnent le, un exemple ici dans un travail qu'ils ont fait dans des quartiers urbains. Concrètement, physiquement, le derotero, donc on le voit ici, c'est une feuille blanche en fait qui accompagne la construction des cartes et qui lui-même aussi se construit peu à peu pour accompagner le sens qui est donné à la construction de ces cartes. Alors, il dit aussi attention avec le vocabulaire qu'on emploie euh, au moment de, de la construction de ces cartes pour, pour, pour ne pas, euh, disons, in, euh, créer des difficultés par des mots compliqués ou des choses qui peuvent limiter la participation des acteurs. Le derrotero, en fait, c'est euh, euh, une sorte de, de, de légende qui, qui accompagne la construction des cartes. Bueno, acá hay algunas ideas de otros tipos de derrotero que hemos ido construyendo. Como nosotros no trabajamos solamente sobre, o no hemos profundizado sobre un tipo de, de, de derrotero, hemos abordado también mapeos de tiempo y memoria, es decir, para contraponer procesos de cambio en el pasado y visualizar cuáles son esos componentes del espacio que han generado el cambio, la modificación, y eso ha despertado nuevas ideas de cambio futuro. Es decir, ese, eh, hay un caso para nosotros, nuestro grupo que es paradigmático, que es eh, un abordaje que hicimos en una localidad de la cordillera donde se dibujaron prácticas sanitarias y cómo esas personas de un pueblo de 100 habitantes generaban estrategias para acceder a la salud. Eh, bueno, por supuesto era todo muy complejo y el aislamiento territorial también influía mucho y también una de las prácticas que más se padecía por las madres era el parto a 400 kilómetros de distancia porque en ese lugar no estaban las condiciones dadas para, eh, para, para parir. Entonces, en una parte del derrotero, es decir, en la parte, cualquier etapa 3, 4, en ese momento cuando se armó, lo que pedimos era que íbamos a dibujar una práctica del pasado que haya sido modificada. Y eh, se eligieron los partos. Entonces, las madres empezaron a dibujar que los partos eran en el mismo pueblo, que eran en un... Este, eh, en la gendarmería, en lugares cercanos. Eh, ahí ese proceso de producción, usando la memoria y el cambio territorial, generó toda una discusión sobre por qué, habían, eh, por qué antes se paría en el pueblo y ahora no se pare. Y si antes se paría, ¿por qué no podemos seguir pariendo? Ahora sigo comentando, si ¿sí? no Donc, euh, d'autres idées accompagnent euh, ces cartographies, notamment l'utilisation du temps long, donc euh, remonter, faire des cartographies qui prennent en compte des moments de mémoire, des moments anciens, des grands, des grands changements. Et ils citent le travail euh, dans une localité de la Cordillère où ils avaient aspect, abordé un aspect qui est l'accès à la santé. Et euh, un point en particulier qui est celui des accouchements, puisque dans cette localité, les accouchements, euh, pour des raisons donc, de santé, avaient lieu à, automatiquement à plus de 400 km de distance du village et en dessinant euh, donc ces cartes, en faisant intervenir justement le temps long. Eh, sur la feuille de route apparaît donc mais où est se produisaient les accouchements avant et en fait ils se sont rendu sont rendu compte qu'ils étaient systématiquement dans le village dans des endroits comme la gendarmerie il a cité d'autres lieux je sais plus et finalement ça a généré une grande discussion dans le village qui était de dire mais enfin pourquoi est-ce que autrefois on pouvait accoucher dans le village et maintenant on ne peut plus. Bueno, entonces à partir de esa discussion en la misma localidad se generó eh, la idea de, de hacer una carta al gobernador pidiendo parir nuevamente en el pueblo, y ahí algunos agentes sanitarios explicaban cómo había sido el cambio a través de una ley, de un programa de procreación responsable que impedía el parto. Pero de qué nos hablaba esto, no solamente de una situación de cambio tan visible como parir o no parir, que casi todos conocen, sino que había madres jóvenes de 17, 16 años que se sorprendían de que sus propias madres hubiesen parido en la localidad. Entonces eso nos estaba hablando y les estaba hablando también de eh, que el tema no se habla, es decir, algo que no se aborda cotidianamente y que la sorpresa dada por el proceso de construcción de mapa nos estaba eh, haciendo alerta de un silencio. Donc, à partir de là, les gens ont décidé même de faire une lettre de réclamation au gouverneur en disant euh, eh ben, pourquoi pourrait-on retourner avoir des accouchements dans le village Alors, la réponse leur a été donnée en disant qu'il y a une loi qui, pour des raisons de sécurité, empêchait ceci. Mais euh, ce qui est important, c'est que les jeunes, en fait, ont redécouvert quelque chose qui est... ...que no habían registrado enregistré que se han sorprendido fait que su propia madre se accouché dans la localité. Et, en fait, la localidad. Y en realidad la cartografía, el trabajo, ha revelado un silencio que fue hecho sobre cosas que fueron uh, incógnitas de la generación siguiente. Bueno, y así hemos ido trabajando otros temas y lo que quiero profundizar es que, en que es el derrotero también el que va a dar forma a esas posibles discusiones. Otro ejemplo, por ejemplo, hemos trabajado en localidades donde se cuestiona la participación y luego de trabajar en mapeos sobre participación, la, la propia sorpresa cambia esa noción. Eh, bueno, para ir terminando, ahí eh, la idea, volvemos a que a partir de la construcción de mapas, sistematizamos tanto utilizando las nociones que colocamos en el derrotero, como esa dinámica de los cuerpos, trabajo y conflictos, cómo se hizo la presentación final, al final hacemos también una presentación final de las cartografías y las discusiones, y las posibles discusiones, que, perdón, continuidades que se les pueda llegar a dar a algún proyecto o, o idea que quedó plasmada en ese proceso. ¿Cómo comment ce processus débouche sur à partir de tout ce qui a été produit euh, la les, les interactions la présentation euh et la restitution finale comment tout ça débouche sur des discussions qui peuvent euh, aboutir à des à des actions à des formes d'action Bueno, ahí vamos terminando eh, para nosotros el resultado Nunca es acabado, siempre es eh, en medio de un proceso que se está acompañando y en algunos casos hemos podido acompañar, como en el caso de los partos o de alguna localidad que hemos trabajado eh, diseños de infraestructura, etc. En otros el proceso continúa eh, casi a veces a la deriva. Ahí hemos trabajado en estos lugares, en Costa Rica, en Brasil, en Mozambique y en Argentina muchos. Y hay dos publicaciones nuevas, una es experiencias cartográficas, que contiene varias experiencias de cartografía, en tanto en Brasil, Costa Rica como en Argentina, eh, que pueden descargar en internet. Y este es un libro nuevo que editamos ahora, que habla sistemáticamente sobre el método y cómo abordarlo, que es el editorial Biblos. Termino con esta idea de. Eh, para nosotros la experiencia transformada en acción se transforma o se presenta como un devenir en el cual le perdemos el rastro a veces, pero que esencialmente estamos convencidos que al acompañar generamos pequeños procesos de transformación y de cambio. Là, à partir donc de, de tous ces résultats, des, des expériences qui ont été générées par cette méthode, euh, Juan Manuel nous donne aussi une carte des endroits euh, où ils ont appliqué la méthode. Ce n'est pas seulement en Argentine et il nous dit qu'il y a des cartes, des livres, des publications qui sont disponibles, notamment sous Internet, pour euh, pouvoir approfondir la connaissance de la méthode. Et euh, donc, et il conclut. Notamment, este libro que viene d'être publié, que viene tout juste d'être publié, que es disponible. Y nos dice, a partir de esta experiencia, uh, uh, uh, finalement, de este proceso d'accompagnement, ce que nous espérons, c'est pouvoir, a partir de cet accompagnement, pouvoir être un peu acteur, y uh, et participer aux transformations. Muchas gracias. tomar algunas preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Una pregunta más que nada para profundizar en uno de los ejemplos que me parece interesante también por posibles... Eh, contradicciones para pensar que es este caso de los partos, eh, si podés contarnos un poco más cuál era la localidad y después de esa experiencia qué transformaciones o pequeños cambios se pudieron registrar a partir de la intervención. En fait c'est une question pour visa approfondir l'exemple le, qui a été donné sur cette communauté dans le nord-ouest euh, qui, qui se réfléchit sur les questions de, de, de l'accouchement pour savoir sur qué actions concrètes ça a débouché. Ah, es un trabajo que se también está publicado en la localidad es Aldea Beleiro y es en el sudoeste de Chubut tiene 170 habitantes y hum, el, lo que sucedió fue, además de disparar la discusión eh, y de generar la idea de que había algo que no se estaba hablando, y etcétera, en ese proceso también con los agentes comunitarios, luego comenta, comenzamos a trabajar un proyecto que estamos en conjunto, que es de intercambio de experiencias de práctica, donde los agentes viajan a otras localidades para, eh, bueno, para intercambiar prácticas de, de visitas comunitarias sanitarias. Y además, esto que contaba de la carta, lo que generó también, tanto en el pueblo como en otras localidades vecinas y en el área programática de salud, fue eh, el reinicio de un reclamo del incremento de la complejidad a la cual disponen las madres para parir. Es decir... Si bien no se puede volver a parir, y esto no hizo que vuelvan a parir en las localidades, porque incluso está, está prohibido eh, por un programa, porque sería poner en riesgo, hay muchas cosas que empezaron a discutirse sobre la accesibilidad. Es decir, acá otra cosa que pasaba era que eh, en el momento que los niños tenían que hacer atención odontológica, habían dibujado que todos los niños iban en una combi hasta 80 kilómetros, y no el odontólogo a la localidad. Entonces, eso se empezó a intentar de modificar, ¿no? Y ese tipo de micro-modificaciones. La, la réponse, elle est sur le fait que todo eso a généré des discussions dans la propre communauté, pero también entre les agentes sanitaires qui interviennent dans cette communauté y dans d'autres communautés, où ils ont d'ailleurs commencé a trouver que était important d'échanger des expériences entre eux. Et puis, cette lettre qui a été faite de réclamation de la communauté, elle ne peut pas changer les choses sur les accouchements pour différentes raisons, pour des raisons légales, mais aussi parce qu'on n'est pas plus, on n'admet plus le risque de ces accouchements. Par contre, ça a généré toute une réflexion sur l'accessibilité en parallèle, finalement, aux côtés et des actions qui concernent d'autres choses, comme par exemple pourquoi on est obligé de faire 80 km pour aller chez le dentiste. Et donc là, ça a eu des répercussions finalement collatérales, pas sur le sujet de l'accouchement, mais sur d'autres thèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Cielo. Y yo tengo una pregunta en relación a cómo es que este, se discute el problema. Digamos, el problema a la hora de cartografiar. ¿Cómo se define? Digamos, si son diversos actores, eh, ah, esa es mi duda. Oui. La cuestión es finalmente sobre cómo se arrive a discutir de un problema y cómo es definido el problema con la comunidad. Bueno, el problema se discute a partir de... Generalmente trabajamos a partir de una demanda. Eh, una vez sola trabajamos en un proyecto de investigación, porque lo que nosotros estamos haciendo de la cátedra libre es desarrollo de la metodología. Entonces siempre tomamos demandas que traen un problema y ese problema eh, que es generado por algún tipo de sujeto con participación institucional, Puede ser, no sé, un agente de Promeva por recordar así, referentes locales de un barrio, agentes de salud, traen o, o docentes, traen problemas, problemas de todo tipo. Por ejemplo, eh, hemos tenido tanto problemas como de disposición de los residuos, hasta maternidad infantil y cosas que en algunos momentos no sabíamos cómo abordar. Lo que comenzamos a hacer es todo un proceso que dura, puede, un mes o más, eh, sobre todo si estamos ahí en cerca de nuestro área. Vamos discutiendo hasta con ese, con ese demandante y con otros invitados que vamos considerando, que no siempre son referentes. A veces hacemos invitaciones generales, también para interesados sobre la temática, porque a veces hay lo que denominamos en Argentina como tapados, ¿no? personas que saben mucho, quieren han opinado, trabajado en cosas en el pasado y que a veces no, no tienen el lugar. Entonces hemos hecho invitaciones muy grandes y a partir de ahí, bueno, decimos, bueno, entonces el problema es eh, esta este, este o el otro y generamos dos o tres y vamos refinándolo hasta que coincidimos en un, en un problema. Bueno, el problema es cómo se resuelven los residuos domiciliarios, me acuerdo de uno, en la localidad de Río Mayo, donde algunos vecinos están molestos por la quema, porque prenden fuego y genera humo. Y ahí empezaron a trabajar luego sobre el derrotero. Ese problema va a pasar al filtrado de lo del derrotero, ¿no? Entonces, uh, en realidad fait, el problema es definido a partir aussi de diversas demandas iniciales que son formuladas por los... Par les acteurs qui peuvent être la population locale, des agents de santé, etc. On a eu des tas de types de problèmes complètement différents depuis euh, la question de la gestion des déchets urbains, la, le problème de la maternité euh, Infantiles, etc. tout types de problemas qui sont discutés dans la communauté, y on prend soin de les remettre en discussion avec ceux qui ont généré le, le problème, euh, enfin la formulación du problema, pero también de façon beaucoup plus large, au-delà de ceux qui saben, de façon à redéfinir y aboutir a un affinage y una redéfinition du problema. Y hay algo que me gustaría agregar. No siempre es tan simpático. Eh, nos ha pasado de trabajar eh, dentro de nuestra propia ciudad, en Comodoro Rivadavia, con algunos referentes que tienen consideraciones sobre la ciudad con las cuales el grupo de trabajo no coincide. Es decir, bueno, este sector hay muchos ladrones, esto es más peligroso. Y, y a nosotros eso también nos ha llevado a discutir internamente y luego con los, esos referentes o convocantes cómo abordar esos temas, cómo deglutirlos o digerirlos para poder hacer, hacerlos más amplios y salir de ese lugar o no, no siempre el resultado tiene que ver también con nuestra postura o nuestra visión acerca de la realidad y eso nos pone en jaque siempre y creo que nos nos gusta porque nos enriquece. Uh, dans les formulations des problèmes, on n'a pas toujours hacer à des formulations qui nous résultent uh, toujours très On a parfois des acteurs qui nous disent mais le problème ce sont qu'il y a beaucoup de voleurs etc ce sont des choses qui amènent à beaucoup de discussions internes dans l'équipe et finalement c'est tout un objet de discussion parce qu'on n'aboutit pas forcément à des problèmes ou des formulations qui sont toujours totalement de notre gré Bien. donc une question de plus et après peut-être une, une sière si sí, bon dia Susana Ferraris y por ahí yo los remito a una pregunta más metodológica, porque si bien Juan Manuel decía que había varias coincidencias, eh, hay una particularidad metodológica de diferencia, que es el uso de una hoja en blanco y de un plano compartido. Yo estoy haciendo una comparación, perdón, entre ambos métodos. ¿no? Y quería saber si hay en esa diferencia es porque corresponde a una particularidad temática a abordar o es más fácil tratar un tema más ligado al territorio concreto geográfico o tiene que ver con los enfoques de los métodos. Por eso pedí perdón porque había una comparación. Donc, la, la question, elle est très méthodologique. Elle est aussi sur les objets qui sont utilisés dans les méthodes. Donc, dans un cas, c'est une feuille blanche. Dans l'autre cas, euh, c'est un, une carte. Même si c'est un fond de carte, c'est une carte. Donc, euh, que, quels sont finalement les, les fondements, euh, on va dire, méthodologiques ou théoriques de ces différences? Ah. Euh... Je pense qu'effectivement, il y a une différence dans les objectifs. Dans le jeu de territoire, nous, ce qu'on. D'abord, il y a une hypothèse c'est qu'un projet de territoire, c'est une coordination entre des initiatives des acteurs locaux et des politiques publiques. Donc, ce qu'on cherche, c'est la rencontre. Euh, donc, effectivement, on ne va pas chercher euh, à, à, à faire exprimer aux acteurs locaux leur, leur vécu et tout ça, qui me semble être l'objectif de Rouen. Euh, on va plutôt essayer d'hybrider les savoirs dans le jeu. Et donc, euh, avec le dispositif de jeu, de faire en sorte qu'effectivement, il y a peut-être... Euh, des points de vue plus institutionnels et tout ça euh, qui disent euh, ben voilà il y a une zone euh, non constructible donc ça fait partie de la question qu'on prend en compte et puis le fait qu'on qu travaille avec des, des acteurs et aussi avec leurs dimensions sensibles c'est qu'ils puissent apporter euh, des, des, des points de vue différents donc euh, Je pense que la, la, la, la, la grande différence, elle, elle, elle, elle est là, dans l'objectif qu'on qu donne à, à la méthode. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir intégrer ces savoirs d'acteurs et ces sensibilités d'acteurs dans une construction qu'on fait ensemble et qui prend en compte toutes toute, toute les dimensions. Euh, voilà, c'est un peu ce Donc, Sylvie nous disait bueno, probablement, les objectifs sont différents. En el juego de territorio tenemos una hipótesis, es que queremos eh, llegar a un proyecto que sea una coproducción entre políticas públicas y actores locales. Entonces, no vamos a empezar o basarnos, que me parece dice que es la, la voluntad de Juan Manuel, la expresión o lo, lo vivido por los actores locales, sino que vamos a, dice, hibridar desde el inicio. ¿No? Entonces, si hay una zona que no es constructible, bueno, está tomado en cuenta y e intentamos sumar, dice la expresión sensible de los actores también. De ahí el mapa. Sí, yo estoy de acuerdo con la apreciación. Nosotros trabajamos antes, hace un tiempo, con también una carta simplificada pero en algún momento también discutimos que nos empezaba a interesar cómo se configuraban los límites y que si nosotros dibujábamos, eh, por eso seguramente tampoco eh, estamos trabajando exactamente sobre lo mismo, aunque creo que es muy complementario y que nosotros, la verdad es que Silvino puede servir muchísimo, eh, lo que también nos interesa es revisar no el límite desde la observación como investigadores, sino también hacer una, autorrevisación del, del, una autorrevisión de los límites invisibles desde los propios cartógrafos sociales. Eh, so, y también sobre las posibilidades de construir un objeto en común. Eh, algo que pasa mucho con la hoja en blanco es «ah, nosotros no sabemos dibujar, eh, pero yo dibujo muy mal, no sabemos dibujar un mapa, va a salir feo». Eh, enfatizamos mucho en que tanto eso y como metáfora del resto de las construcciones todos podemos construir ese dibujo y que vamos a poner en juego nuestros límites eh, que no son idénticos, más allá de que va a haber siempre el proceso de calco desde la cartografía tradicional o del límite impuesto eh, oficialmente va a estar presente en la constitución del sujeto como dibujante Luego, al atravesarse con el otro sujeto, va a entrar a debatir sobre esas posibilidades de límites. Es decir, este barrio es peligroso, y pero para el otro no es. ¿Y cuáles son tus experiencias? Y entonces dialogamos sobre eso. ¿no? Y ahí la hoja en blanco, creemos, así como eh, trabajar en el piso, genera eh, o, di o dispara esos procesos de debate. Donc, euh, Juan Manuel dit nous aussi, effectivement, il est d'accord avec Sylvie et il dit nous aussi, on a d'ailleurs commencé à travailler avec des cartes euh, simplifiées, mais il y a un moment où on a voulu savoir comment se définissent les limites et finalement les faire émerger et les mettre en discussion. Nous avons tous nos propres limites et, et euh, donc face finalement à cette page blanche, elle, le fait de devoir les construire les met en débat. On a aussi bien sûr tous en tête le calque, c'est-à-dire la carte un peu officielle qui est toujours présente dans les esprits, mais euh, le fait d'être face à la page blanche pour les différents acteurs, ça permet de mettre en débat les limites, de dire, ben voilà, ce quartier ici est dangereux, d'autres personnes ne le voient même pas ou pensent que non parce que ça ne rentre pas dans leur, euh, dans leur mode de perception. Oui, et, et il y a une autre question oui. Et, et Luciano de Rosario demande et, si vous avez fait une cartographie sur une thématique plus abstraite, comme, pour, et, comme pour, et peut être un plan d'action et des procès, et, une et, thématique plus abstraite. Et il et, demande et, si, et, si on donnait des résultats excitants et, et bon, ça... <risa> eh, Luciana de Rosario pregunta si hicieron algún tipo de cartografía más abstracta sobre temas de procesos y plan de acción y si dieron resultados positivos en esos casos. Sí, no sé bien qué se referirá con una cartografía más abstracta. Eh, Por ejemplo, nosotros... en una situación actual, deseada graficando obstáculos, recursos disponibles, Propuestas ah, sí. y caminos alternativos. Sí, sí, ti? sí. Eh, primero, para nosotros todas las experiencias las consideramos exitosas, incluso aquellas que nos va mal o algunas que hemos tenido donde supuestamente nadie quiere dibujar, pero eso siempre está hablando de un proceso que viene en marcha. Eh, sobre eh, problemáticas y, y procesos este, a transformar, Hemos abordado también un derrotero que denominamos cartografía social prospectiva, pero es mucho más simple que lo que trabaja Silvi, por supuesto, y tiene que ver con configurar el derrotero de la siguiente manera: primero hacemos esa determinación del límite, luego hacemos como eh, también dibujo de esa relación de esa situación geográfica deseada. Luego hacemos también cómo es hoy y finalmente cómo lo vamos a transformar. Pero para transformarlo hay que tomar ingredientes territoriales del hoy. Y ahí entra un gran problema, que es algo de lo que hablaba Silvi, que es que le, el territorio es multiproblemático, es multitodo, entonces hay que tomar ingredientes que a veces no están o que no tuvimos en cuenta, pero que nuestro compañero de producción cartográfica sí tiene y se hace mucho más difícil. A la par de eso, lo que se intenta es escribir, también van escribiendo o generando un pequeño texto que va a acompañar el mapa. ¿no? Eh, me acuerdo un caso en donde eh, en una localidad querían hacer unas bibliogaritas y todavía hoy están las bibliogaritas, no tuvo que ver su construcción con el taller de cartografía social. El taller habló de eso, dio visibilidad también a otros integrantes de la comunidad, se enteraron de la idea de una de las personas, pero se empezó a pensar, ah, pero si tenemos que pintarlas, ¿con quién podemos contar? Y se hizo también mapas de hacia dónde podían ir a, a buscar recursos y todo eso. Y el texto pasa a ser el mapa y la discusión. Y ahí se va construyendo. Es una danza también. Donc il dit, euh, oui, déjà, j'aimerais préciser que toutes les expériences qu'on a eues, je considère qu'elles ont eu une part de succès, même celles où on a eu de fortes difficultés, comme par exemple lorsque les gens se résistent à dessiner, etc. Mais oui, on a aussi une méthode de, il dit, de feuille de route, de dérouter le prospective, prospectif, mais qui est une méthode qu'il considère plus simple que celle de Sylvie, peut-être, mais euh, dans lequel... Euh, On s'est rendu compte aussi que pour se projeter dans l'avenir, eh, il faut avoir une vision du territoire aujourd'hui. Et donc, il faut disposer de cette connaissance multiple et complexe de ce qu'est euh, le territoire euh, d'aujourd'hui. Il y a une autre question eh, de Valentinus Ocar qui est à Entre Rios. Eh, eh, con respecto a los silencios detectados, ¿pueden estar originados en conflictos pasados y no resueltos? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo abordan para no reeditarlos y no tomarlos desde un nuevo nivel? Eh, con respecto a los silencios detectados, eh, ils son originados eh, en conflictos pasados eh, y no son si resueltos? Eh, resuel eh, si la respuesta es sí, oui, eh, ¿cómo eh, podemos abordar la temática? No sino en otro Bueno, eh, la primera resolución ante el silencio es que se habla del tema, o se escribe o se genera un producto. Eh, de todas maneras, nuestro grupo está compuesto también por otras profesiones y a veces los temas no tienen que ver con cuestiones territoriales explícitamente, sino como dijimos. Eh, problema del, el, el famoso caso de la maternidad infantil que nosotros tanto eh, discusión nos trajo o trabajar con adicciones o suicidios eh, y a, en esos casos también acudimos a otros profesionales y a otras maneras de abordar eh, lo que siempre dejamos claro es que cartografía social es un granito de arena en un proceso que ya está sucediendo y no es la única herramienta entonces vamos a tomar y a echar mano a otras estrategias y herramientas que puedan colaborar, sobre todo en casos de mucha sensibilidad y delicados. Sí, oui, efectivamente, eso puede hacer resurgir conflictos, estos silencios pueden ser bâtis sobre cosas que han sido complejas en el pasado, pero la cartografía social es un grain de eso, parmi euh, una intervención más compleja en la cual se hace intervenir o se debería hacer intervenir otras equipos que acompañan este uh, proceso est sí. no, y todo lo que es ha solucionado al momento de esta interacción con el terreno. Referente a esto, me parece delicado e importante, en todo el proceso de construcción del dispositivo y de cómo vamos a abordar ese texto que se va a producir, hay pactos muy eh, que a veces el, la comunidad local impone, que son de privacidad, de problemáticas, o de lo delicado de tocar algunos temas, entonces ante eso también se va haciendo un pacto, se va dejando en claro cómo se va a tratar esa temática. Y hay muchas oportunidades eso queda ahí, ¿no? en ese grupo, y se aborda desde esa intimidad. Il y a parfois des questions qui sont soulevées dans lesquelles il est clair ou les sujets eux-mêmes expriment que ce sont des problèmes plus privés ou plus intimes et donc c'est discuté avec eux et souvent le problème est dérivé vers des groupes qui, euh, qui peuvent traiter de, cette, euh, de ce problème dans, dans, dans l'intimité qu'ils méritent. Sí, vamos a concluir muy brevemente, capaz que do, do, dos palabras para agradecer eh, bueno a, a Silvi, a Juan Manuel. Eh, es imposible concluir, yo sé que habían puesto acá conclusión, pero sí se levantan porque era la idea, nosotros estamos haciendo acá una escuela de investigadores sobre el cual queremos pensar sobre los métodos y la mejor manera de pensar es aplicarla en conjunto en el terreno y tener el equipo francés que lejos de sus bases lo aplique en una localidad donde todavía nunca metieron los pies, así que eso pensamos que vamos a aprender nosotros investigadores, agradecerlos y eh, también decir Simplemente dos palabras que yo creo que es muy vinculado esto a un enfoque de investigación-acción y tiene todas... Las, todas las preguntas que fueron hechas, muchas reflejan, digamos, las angustias que levanta la investigación-acción con esa relación muy estrecha con el terreno y la perspectiva, el método cartográfico es solamente un momento de algo invisible, la parte emergida del iceberg y la parte sumergida es el resto de la investigación-acción. ¿no? Eh, entonces, por eso hay muchos procesos, es una idea de proceso. Y luego, eh, y habría mucho para decir sobre el tiempo, el tiempo de los actores y de la investigación. Eh, porque hay un proceso antes y hay un después, después que, que hay que administrar, ¿no? Porque uno hace la prospectiva pero ¿y después? ¿Qué pasa? Eh, pero yo creo que hay cosas muy importantes que han sido levantadas también, en particular encima de todo lo que es el objeto, el objeto material, el mapa, Silvia hasta mencionó el post-it, el lápiz de color, la hoja blanca, la posición de los cuerpos, o sea, quiere decir si hay sillas o hay mesas. Todo esto me hace muchísimo pensar también en otra área de la investigación que es la de la antropología y de la cognición distribuida, donde se ve, hasta fue estudiada eso para la las torres de controles de los aviones, donde las decisiones la, la, eh, importantes que legitiman una acción, y la acción sí que es importante porque hay que saber si el avión se cae o no, está, depende no solo de la pantalla de la computadora y del sistema, sino de si yo lo avisé al colega que está acá porque le puse un objeto, o la importancia descubrieron nuestros colegas eh, que trabajan en comisión distribuida, por eso mencionaba los potits eh, y no se preocupen si tomen un avión, pero del post-it que pega un controlador al otro colega sobre la pantalla de la computadora para recordar que hay otro avión ahí o no sé qué. Bueno, en la importancia de los objetos materiales, creo que los dos lo trabajan y es central en este tipo de investigación y lo vamos a vivir porque Silvi vino con toda una maleta llena de objetos justamente que permiten realizar el trabajo. Y lo otro... Que quería mencionar es obviamente cerrar sobre esto es la, la dificultad de estoy de acuerdo de los límites o la extensión eh, que es muy difícil de definir cuál es el, una pregunta fue hecha sobre esto sobre cuál es porque uno piensa que es fácil vamos a trabajar sobre el partido de chascomús nada es fácil porque hasta dónde se extiende la acción de los actores y qué va a permitir definir un objeto coherente para la perspectiva, para la acción después. Bueno, todo esto está en discusión, esperemos avanzar estando todos trabajando en el mismo terreno y compartiendo espacios como ustedes, quería agradecer muchísimo a todos los presentes y me dicen también que en streaming fuimos eh, también, eh, digamos, eh, acompañados por gente en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Guadalajara puede ¿eh? ser, Buenos Aires, claro, Jujuy, Ushuaia, et Rosario, ah, merci à vous, et la traduction, pardon, effectivement, pour nos étudiants français, notamment, Non, je, simplement pour dire que tout est lié, en fait, ces méthodes sont très liées aux méthodes de recherche-action, et donc aux affres de la recherche-action, et à la difficulté, mais aussi au potentiel de la recherche-action. La recherche-action, c'est un processus Et la prospective ou la cartographie sociale, c'est qu'un moment dans ce processus. Et après dire que dans ce processus, finalement, ce qui est soulevé, c'est quelque chose qui est partagé avec nos collègues anthropologues qui travaillent avec les entreprises, avec les entreprises, parce que tout, tout ce qui est sécurité de déplacement des trains, des avions, etc., les anthropologues travaillent sur la cognition distribuée. Cognition distribuée entre les personnes et les objets. Donc tous les objets prennent un sens important. On a tendance à penser que c'est le système qui résout tout l'informatique et en fait on a découvert dans les tours de contrôle que le post-it avait son importance et augmentait fortement la sécurité dans les avions parce que ça permet d'avertir un collègue immédiatement, le lui colle sur son écran d'ordinateur et... Donc, euh, voilà pour, euh, pour cet aspect sur euh, les recherches sur les objets. L'autre euh, inconnu qui reste, finalement, on soulève beaucoup de questions, c'est les limites. Je crois que ça a été bien soulevé ici, la, la page blanche, la carte, le fond de carte de Sylvie. où On a eu beaucoup de mal à le déterminer pour le, le district de Tchercomous. Donc, cette difficulté des limites, c'est aussi la difficulté de définir une action et une action commune. Donc voilà et après je voulais donc remercier tous les gens qui nous ont suivi en streaming de las des la provinces argentines de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Cuyo, Ushuaia, Rosario et même Guadalajara. Et je voulais passer la parole donc à Guillermo pour... OK, muchas gracias. Eh, no, yo quería reforzar eh, antes de cerrar eh, el agradecimiento que transmitió eh, Christophe y Adolfo al comienzo. Eh, por supuesto que a Juan Manuel, a Silvi, a Cristóf por el trabajo de multitrabajo de traductor, has dado las dos charlas. <risa> este, así que eso es, un, por lo menos de, de este lado, es un trabajo bastante duro y, y muchas gracias por, por todo esto. Eh, agradecer a INTA que, has, que hizo posible esta, este, este evento con el equipo de streaming, con INTEA que ha, nos ha proporcionado el espacio para poder trabajar. Eh, por supuesto que al equipo de la gerencia, a Cecilia, que se ha puesto este seminario al hombro, la idea, la cabeza motora del seminario, Carla, Silvana, este, y bueno, a todos, a todos ustedes por estar acá. Eh, nos alegra escuchar que el streaming ha sido bastante difundido, lo cual nos permite, digamos, capitalizar una experiencia y un aprendizaje para futuras reuniones que espero podamos aprovechar en INTA. Así que eso era todo, agradecerles a todos, agradecer a los expositores, a ustedes por estar acá y a toda la audiencia que ha, ha participado por streaming, por, por participar y por involucrarse también. Muchas gracias. Yo je, je traduí Guillermo, donc y remercie a los expositores, uh, Sylvie y Juan Manuel, y me remercio también por la traducción. Y quiero remercier a Linta, notamment Lintea, Toute l'équipe de streaming de, de l'INTA, l'équipe depuis la direction des relations internationales qui a, qui a assumé donc, euh, les tâches pour que tout ceci soit possible, notamment Cécilia qui a été la cheville ouvrière du séminaire, Carla, Silvana et vous tous qui avez participé. Et il se réjouit que le streaming ait été euh, fortement suivi parce que c'est un outil important pour euh, des séminaires et des échanges et donc